Hey chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution Y el día de hoy voy a hablar sobre las composiciones de equipo a futuro, o sea, estamos hablando de lo que está actual en China Todavía no tengo mucho conocimiento acerca de Etzablaumon, pero bueno, este video espero pueda ayudarlos a decidir un poco el equipo, ¿vale? Perdonen si tengo que leer, es que traté de acomodar mis ideas un poco, así que comencemos, ¿vale? Hablemos de Jesmond GX primero bueno, Jasmine GX es un Digimon de tipo ataque, de alma vacía y potencia eh, 17, ¿vale? Eh, es un core muy versátil, pero pide quizás muchas cosas para poder activar la mayoría de sus efectos Y esto estoy hablándolo a segunda genética, ¿vale? Actualmente Jasmine GX cuenta con 5 pasivas aparte del incremento normal que tiene de las cuales tres de ellas son para beneficios del equipo o propio vale pero van a depender eh, empezaremos explicando cada una de la manera más rápida la primera de ellas es armamento evolucionario y este es el core ok incrementa la resistencia a las habilidades tanto chiquitas como definitivas por tres turnos este efecto, si tenemos tres Digimon del mismo tipo, el efecto será permanentemente e incrementa un poco, ¿vale? Este es el Core, este, solamente se le incrementa al equipo, no a él, ¿vale? La siguiente se llama Extensión del vacío. Si tenemos más de un arma vacía en el equipo, en el equipo, no como asistente, Jasmine GX ganará el efecto de armamento evolutivo que incrementará su, de y además de eso, incrementará su defensa y esta no podrá ser ignorada, ¿vale? Esta es el, el, la necesidad de tener un alma vacía, ¿vale? Finalmente, campo de los caballeros reales. De ahí en el campo, o como asistente, al menos 4 Digimon de tipo caballero real incrementa el efecto de armamento evolutivo en un 40%. Pero si tenemos 9, o sea 6 en el equipo y 3 de asistente, incrementaría este efecto en un 80%. Además, por cada dos caballeros reales que tengamos en el equipo, o como asistente, ganaremos un efecto de caballero intruso, que es un incremento de ataque y de probabilidad de crítico, ¿vale? Por parte de la definitiva de Jasmine GX. Entonces, podríamos decir que para que funcione Jasmine GX necesitamos tener eh, dos Digimons de alma vacía, al menos tres Digimons del mismo tipo, y que sean bueno, caballeros reales 4 para tener activado su campo caballero, ¿no? <coughs> Algunas opciones, vamos a hacer primero un top 3 de mejores Digimons, en este caso Alpha Oriken, All Force, Dramon y Examon X son los mejores Digimons de tipo ataque. Creo que Alpha Moon y Examon están un poquito por encima, ya que All -Force es muy fácil de controlar. De los Digimon de tipo Skill, Ragnalormon, los x y Fanimon son las tres mejores opciones, y defensivos Southmon, Rasenmon y Dark Knight También existen otros subcores. Estos subcores pueden ser los Beauty, que son cualquier Digimon femenino, Takuyamon, Darkmon, Nervamon, etc. Los Demon Lord, Uh, este core es el más olvidado, porque lamentablemente solamente el único disponible es Luzmon X, que es el más fuerte y Dark Knightmon tiene un efecto con ellos, pero pues eso lo dije. Finalmente el nuevo core que salió gracias a Ofanimon, eh, el, el core Ángel, que sería Angewomon, Seraphimon, Cherubimon, Lilithmon y Luzmon, así como sus versiones Antibody, Darkmon y Ofanimon X, ¿vale? Estos son los Digimon que son contabilizados como Ángel. Con esto voy a hacer ahora mi top 5 de equipos que pueden formarse en Digimon, ¿vale? El número 5 es el Team Beauty. Eh, of, of, literalmente está formado por Of Ophanimon, Lilithmon y Sakuyamon, ¿vale? Con asistentes de OMM, Volbutamon y bueno, un asistente femenino posiblemente. En mi opinión propia, este equipo eh, tiene demasiadas desventajas ya que Lilithmon, Sakuyamon son Digimons un poco antiguos, ¿vale? Entonces, también como Angie Bowman, no ofrecen ya ese, ese punto para permanecer dentro de un top ranking enfrentándose a, a Ragnalormon, enfrentarse a Desmond Hicks, enfrentarse a Alfa quien que tienen demasiado poder, ¿vale? Quizás este equipo es más que nada para diversión, para aquellos que buscan algo de belleza en el equipo o buscan algo específico y que les gusta, está bien, ese es un equipo que puede darte un ranking 50, un ranking 30 sin problema alguno. Pasemos a los enemigos juntos, yo le nombré así. Este equipo está formado por Demon Lord y Caballeros Reales, siendo eh, Dark Knightmon, Lormon y Belzebomon con Jasmine GX, Luzmon y Alphamon, ¿vale? Asistentes tendríamos a Omegamon, Merchiformmon, Volvutamon y Luzmon. Bueno, Luzmon, saben que si está Luzmon, tiene que estar Luzmon de asistente. Belzebumon activaría eh, su core de ataque ya que tenemos Alfamon y son ataques, se activaría el core. Los x si tenemos un Demon Lord aparte, incrementaría la resistencia al daño de los críticos. Y Lord Nightmon lo único que nos otorgaría es una inmunidad control, pero solamente para él. Lo vuelvo a repetir, sus efectos son muy antiguos, Digimon antiguos. No han salido Digimon caballero, eh, Demon Lord nuevos que tengan un ranking o una presencia muy fuerte. Y pues esperemos que con los efectos de los caballeros reales ayude un poquito a impulsar este, este equipo, pero tampoco lo veo como un ranking top 20, ¿vale? Equipo caballero real completo, ¿vale? Aquí tenemos a Ragna, Ulford, Jasmine GX, eh, Alpha Monoruken y otro caballero real. Graniumon Examon, eh, puede ser Jasmine X... Slightmon y Gankomon la verdad no se los recomendaría. Y aparte les recomendaría entre Rasenmon o Shoutmon. Porque de esas dos opciones es muy buena, ¿vale? Asistentes tendría que tener a Alphamon, tendría que tener a Duffmon y a Omegamon Merciful Mod, ¿vale? Este equipo no es malo. Gracias a la salida de Omegamon Merciful Mod que les permite convertir... Se convierte él a sí mismo y a otro aliado o oh, a dos como Caballero Real. Nos permite más versatilidad al momento de crear este equipo, ¿vale? Entonces... Eh, si se usaran puros caballeros reales, o sea, exactamente sin convertirlos, el equipo sería muy antiguo y no funcionaría, ¿vale? Así que estamos esperando actualizaciones, como que saliera otro nuevo caballero real y esto podría subir al meta fácilmente. Aparte de que eh, Jasmine X, como tal, lo considero como un buen asistente. Imagínense que pueda retirar a un enemigo del campo, sería muy bueno. En el número 2 lo pongo al Ángel Team, y no es porque sea fan de ellos, no. Es porque tienen demasiados efectos y demasiada sinergia entre ellos. Angewomon, Ofanimon, Jessmon, Cherubimon, Nuestra Nueva Adquisición, Luzmon X, Ragna, y como asistentes, Omegamon, Volbutamon y eh, Luzmon. En mi opinión, creo que gracias a Cherubimon y a Ofanimon, tenemos, va a ser un equipo difícil de matar, ya que hay curaciones, resistencias, escudos, revivirs. ¿Vale? Hay muchísimos efectos Sin embargo, no creo Que Cherubimon y Angevomon X Estén a la par de un Alpha que En sexta puerta, ¿Vale? O sea, seguirán Siendo muy difíciles de poder Este... De poder Vencerlo, y creo que Esto es un equipo muy caro Tendría que tener todos a sexta puerta Para que puedan meter un verdadero daño Porque la resistencia Ya la tienen, ya la tienen ganada Solo necesitan el daño Y para eso necesitan la sexta puerta Finalmente, el equipo más poderoso a mi punto de vista es el Equipo Meta, haciendo énfasis a Ragna, a Ofani, a Jesmon, a Alpha y a Luzmon. Eh, como asistentes pondría a Omegamon, a Volbutamon y a Luzmon. Ahora, el trío que está en la esquina, la verdad, puede ser Shoutmon, Razenmon, All Force... Mm, estos, estos tres Digimons pueden ser varias opciones. Si ustedes ponen un defensivo, Ragnalormon sobreviviría tres veces. Pero actualmente la mayoría de los defensivos no es rivales para Jessmon GX y Dark Knightmon no es uno de ellos. Razenmon al no tener una habilidad de supervivencia se las puede ver muy difícil y Shotmon creo que sería el que tiene más posibilidades de sobrevivir más tiempo. Vidramon por otro lado tiene la habilidad de evadir el daño, entonces evadiríamos completamente la definitiva de este Digimon. Sin embargo, si este nos llega a golpear o alguno de ellos nos golpea, pues Vidramon moriría muy rápido. Así que ese sería el equipo que yo formaría aquí, pueden escoger lo que ustedes necesiten. Les recuerdo que son opiniones mías, son equipos míos de acuerdo a lo que yo he visto. Puede haber más opciones, sé que hay nuevos Digimon que, que no he colocado mucho a Razenmon, pero y no es mal Digimon. Pero eh, no puedo meterlo tanto porque todavía me hace falta observarlo mejor en batallas en equipo. Bueno chicos, con esto sería todo este video, espero les haya gustado, si tienen alguna duda dejarlo en los comentarios, eh, yo lo responderé con mucho gusto, también están mis páginas si tienen alguna duda de ver sus equipos, estas son ideas mías, recuerden, así que nos estamos viendo para la próxima, bye.